Bueno, Bienvenidos todos, vamos a comenzar con la reunión, con la sexta reunión, para aclarar dudas acerca del, del Proyecto Venus en Español. Este, Estamos reunidos más o menos 10 personas, vamos a comenzar entonces este, con todas las personas que tengan dudas. Por ahí creo que ya tenemos una pregunta. Ok, bueno, la primera pregunta que hace Nacho, entonces, este dice, ¿qué hacen ustedes cuando se les presenta a alguien que dice, yo no creo que eso sea posible acá en este país? Vamos a ver qué, qué hace en esa situación, Iván. Ha dicho a mí, ¿no, Iván? Claro. ¿Qué te ha entendido, Iván? Eh... Pues, hombre, la verdad que esa pregunta, interiorizándola, veo que no tiene mucha información. O sea, que no... Es una afirmación en, en parte. Y no, no ayuda a, a, que el, a que el emisor, o sea, al que hace la pregunta, sea, sea receptivo. Pero bueno, en primer lugar hay que atacar lo que es cuando dice en este país. La, la economía basada en recursos, o el proyecto Venus en sí, eh, no no trata de hacer algo en un país concreto, sino que es sino que es en, este, es en el planeta completo. Igual sería por lo primero que tendrías que, que responder. Y cuando dice pues que no cree que sería posible, hay que saber por en, en qué se basa para decir eso. No es posible técnicamente, no es posible culturalmente. Es lo que habría que atacarle o preguntarle, vaya. Claro. Pedro, ¿tienes algo que añadir? Sí, creo que quien dice eso es porque no ha entendido bien eh, lo que es el proyecto Vene. O sea, no ha entendido bien la idea y por eso pregunta. Creo que debemos, cuando tenemos una pregunta, no hacen una pregunta así, debemos aclarar bien porque realmente no creo que haya entendido de qué se trata. Sí, exactamente. Sí, porque por ejemplo, cuando hablamos con, no sé, con personas religiosas o con personas... Este, que, que ya tienen una manera de pensar este, es difícil para ellos este, de darse cuenta de que, de, de que bueno, por ejemplo, de que la ciencia es la que, la que de verdad resoluciona los problemas y, y les cuesta bastante este, ver nuevas ideas entonces eso depende de, de, de ver con qué tipo de personas estamos hablando y tratar de, de buscar Informar a todas las personas, pero no quedarnos mucho tiempo tratando de explicar a personas que, que ven esto como un imposible. Ok, este, Fernando, no sé si tiene alguna duda. Este, bueno, sí. Cuando ya fresco habla sobre los políticos, afirman que todos son corruptos. Entonces, ¿será bueno ir participar en la política con unas elecciones presidenciales o estadales, no sé? Ok, si quieres comienza, Iván. Eh, perdón que es que no me entero muy bien, porque estaba buscando gente arriba. Eh, Fernando, si quieres este, repetir la pregunta. Sí, sí, Este ya Fresco habla sobre que todos los políticos son corruptos. Afirma eso, pues. Entonces, ¿será bueno participar en la política en, las, en unas elecciones presidenciales o X? La pregunta es si sería bueno participar en, en algún tipo de, de influencia política. Sí, él, él pregunta si, si debemos participar o, o evitar la este o sea participar en, la, en las votaciones o o elegir a alguien a, a algún o sea participar en la política. ¿Es eso, Fernando? Sí, sí. Hombre, a mí en ese tema me gusta ser medio agente. Yo digo la política, concretamente, no sirve de nada. No no arregla nada, no te arregla un puente, no te da agua, no, no te ofrece comida, la política no funciona directamente. En ese sentido, y sabiendo que la política lo único que hace es mover masas, por decirlo de alguna forma, lo único que nos meteríamos sería en un berenjenal de críticas, de lo que hacen, vaya, es de su, de su negocio, de, de respuestas. de como, Igual que tenemos que hacer siempre con, con la gente que que dice que han desmentido el Proyecto Venus o que han desmentido la de Ciges. esa gente lo único que hace es perder el tiempo, sí, realmente y, y no debemos meternos en ese, en ese juego nosotros tenemos que, que enfocarnos en que la técnica resuelve problemas que el método, los métodos de la ciencia deben de ser aplicados en la sociedad explicar lo que es el Proyecto Venus explicar las, las ideas culturales que tiene la economía basada en recursos, tenemos que centrarnos en eso, yo creo Pedro, quería adicionar algo? O sea, no creo que Jack se refiera a que... O sea, el problema es que ser político, o sea, aceptar esas ideas, eh, hace a la, a la persona hacer cosas corruptas, ya que, o sea, siendo político no, no estamos... ...identificando la fuente del problema, entonces al actuar por pues relieve, sin, sin identificarla, sin actuar de raíz, pues estamos siendo corruptos, porque no se puede aplicar un método científico de esa forma, ni nada racional, o sea, nada relacionado a eso. Sí, bueno, este, me gustaría añadir que, por lo menos aquí en Venezuela, que mañana ya vamos a estar en ese proceso de votación, ese este, este tema está encendido aquí en Venezuela, entonces este, a las personas que, que queremos este, mostrar este tipo este nuevo tipo de ideas la economía o sea, en recursos, siempre los, los, que, los que leen sobre esto preguntan ah, ¿debemos votar? ¿no debemos votar? ¿qué será lo mejor? a nosotros no no le decimos, tratamos de evitar decir a las personas si, si, que, que voten o, no que, o que no voten porque este, eso eso va a depender de, de lo que ellos sepan de lo que conozcan y para eso está la historia no este, es fácil buscar en internet si los políticos han hecho o sea, si ha funcionado lo, lo, lo que lo que han querido hacer los por los políticos en, los, en cualquier país o sea, siempre dicen que prometen cosas y prometen de todo para para resolver los problemas pero pero siempre lo que hacen es parchar las o sea los, los problemas de de, de, de los ciudades, de los países o sea, solucionan problemas básicos, o sea, por encimita, pero después el problema vuelve a salir. ¿Por qué? Porque no atacan las raíces de los problemas. Entonces, este, el hecho de votar o no, en mi caso, o sea, no le, no, no, le no, no le estoy diciendo a nadie que vote o que, o que no voten, pero en mi caso yo creo que o sea, no, no, yo no voy a votar, ¿por qué? Porque pienso que si voto por la izquierda o por la derecha, por cualquiera de los partidos políticos, estoy, estoy apoyando la política. En cambio, si no voto, Estoy estoy como dándole un voto al, a, a eliminar la política. No sé si me entienden. Entonces, este por eso pienso yo que, que si una de las, de las razones de, de lo que nosotros queremos hacer, que es dejar atrás la política, o sea, si estamos aquí, si queremos ser activistas, si queremos promocionar una nueva idea, tenemos que dejar de, de hacer otras. ¿sí? ¿Por Porque no podemos estar con un pie aquí, un pie allá, o hacemos una cosa o hacemos lo otro. Claro que es muy difícil. Por ejemplo, el este, en esto también se, me refiero a la, a la parte del activismo, de que bueno, yo quiero ser activista fuerte desde de, de proyecto Venus, pero tengo que trabajar y tengo que hacer otras cosas y tengo que ganarme la vida. O sea, esto también tiene que ver con eso. Entonces la, este, lo, de, lo de votar o no votar, eso se lo dejo a cada persona para que ellos mismos, este, a medida que tengan más, más información de lo, de lo, que, de cómo funciona la política y de qué sirve la política, y también cómo funciona la ciencia y de qué sirve la ciencia o la tecnología entonces ellos mismos se da, me imagino que se darán cuenta de, de, de, de la decisión correcta bueno no, no, para mí no hay decisiones correctas e incorrectas pero la decisión que, que más ayudaría a una economía basada en recursos no sé si te aclaró más o menos o te dejamos más... más este no te aclaramos nada Fernando qué opinas Bueno, eh, entonces quedaría la decisión de cada uno, qué hacer o qué no hacer, ¿no? Sí, sí, eso eso depende de, de la información que tengas, y a, y cuando uno tiene suficiente información, este, me imagino que, que ahí sabrá qué que será mejor, si seguir votando por, por algún partido político o, o dejar de votar. Ok, este si ¿sí te quedó claro eso, ¿O si estás o si estás conforme con esa este, respuesta, no sé si tienes otra duda o si otra persona aquí tenga otra duda. Romel este escribe que y la idea de elegir al, al mal menor, ¿me entiendo? O será no, o será Es escéptico, tiene encendido el... el... Okay. que Romel dice que la idea de escoger al menos malo. Si funciona o no funciona. ¿Qué opinan de eso, Iván o y Pedro? Buah, me lo han dicho tantas veces lo del mal menor, lo del mal menor es justamente lo que tenemos ahora, el, el no haber, o sea el habernos conformado con el mal menor es tener ahora un, un sistema monetario y no y no no atrevernos a lanzarnos a, a otro tipo de economía, a otro tipo de modelo, ese es el mal menor, lo estamos siempre por por ahí, por comodidad, o por falta de valor o no sé qué es es lo que nos lleva a mantenernos en esta cosa todavía. Sí, Pedro, ¿quieres añadir algo? Pedro, ¿estás ahí? No, no, creo que está bien ahí ya. Ah, ok. Sí, bueno, eso es lo, lo, claramente lo que dijo Iván. O sea, es, me, me, para mí también es falta, un poco falta de coraje de nosotros siempre tener solamente que elegir entre el menos malo, porque bueno, tenemos dos opciones, pero vemos que este es mal y el otro es mal y otro, bueno, pero eso puede que, que, que no que no nos cause tanto, no sea algo tan directo de nosotros, pero igual, este seguimos apoyando la política. Al, al seguir votando por el menos malo, siempre vamos a seguir apoyando la política y, y eso se va, se va a ir alargando y alargando. O sea, hasta que no tomemos una decisión de, de, de dejar de apoyar eso por completo y comenzar a, a difundir nuevas ideas, así vamos a seguir de manera infinita, porque yo no veo que... O sea, si seguimos así, nunca vamos a, nunca vamos a salir de, eso, de esos problemas. Luego hay otra cosa. Eh, lo del mal menor, pues el proyecto Venus sería el mal menor. Dentro de lo que conocemos, dentro de la tecnología que tenemos, sería el menor de los males. O sea, tendríamos muchísimos menos problemas. No tendríamos, o sea, no habríamos arreglado sí. todo. Sería el menor de los males. Es que no hay. Viéndolo desde esa perspectiva. Sí, de hecho, hace poco, hace unos días me fui a hacer el activismo del proyecto Venus, una plaza aquí en, en mi ciudad. Y un señor duró como, sin exagerar, duró como más de una hora Hablándome solamente, exclusivamente de ese tema De que me decía ah bueno, tú, tú tienes estas ideas que son muy buenas y todo Pero, pero, pero ¿cuán, ¿cuán... escéptico, puede, puede, ¿puede? Por favor, apagar Ok Bueno, entonces les comentaba que duramos mucho tiempo hablando sobre eso Y él siempre insistía que como en la política solamente tenemos estas dos opciones, aquí por ejemplo aquí en Venezuela, entonces es necesario que, que colabore este para que sigamos, para que por lo menos tengamos a la, a, al, al mal menor aquí este, nosotros, pero en, en lo que yo pienso, o sea, no me importa si gana el, el menos malo o el más malo, porque necesitamos un golpe fuerte y, y no es que lo, no, no es que en el Proyecto Venus de, deseemos que, que pasen cosas malas, sino que hasta que no pasan cosas fuertes a, a las a las personas este no nunca van a buscar un unas nuevas ideas para para poder aplicarlas ok, este no sé si pasamos a otra pregunta quería agregar algo de a todos, no no sería bueno tomar como ejemplo el caso de Islandia en estos últimos años, que por las revueltas populares hicieron cosas extraordinarias que casi no se notan en, en los medios de comunicación masivos, pero pudieron, pudieron cambiar por lo menos la, la parte política, cambiar la estructura política bastante fuerte. pero en qué punto específicamente yo no yo, yo la verdad no sé mucho del tema no sé, no sé qué nos puede explicar sobre eso bueno tengo entendido que lo que yo lo que puede ver de la poca noticia que aparece es que en las protestas de en islandia ellos pudieron como eh, poner en, en, en votación el caso de la deuda externa ellos decidieron sufragando si la deuda externa la pagaban o no y decidieron no pagarla aparte también creo que pidieron una reforma constitucional yo solo digo que es como una, esas especies de medidas que se pueden ir tomando sí sí bueno este una de las cosas que nosotros este, explicamos bien es que no el proyecto de menos no apoya nada que tenga que ver con, con no sé como destruir o ponerse en contra del, del sistema actual ya sea socialismo, capitalismo, lo que sea, que esté mandando en el país que uno viva. Pero sí pero lo que sí queremos, lo que sí este, nosotros abogamos es informar a la gente para que tenga conocimiento de, de, que, de que puede existir, ¿verdad? de que existe otra manera de vivir. Y con esto, bueno, ya las personas se darán cuenta si es buena idea o es o una mala idea. Este, la economía, o sea, en recursos. Sí, claro. O, eh, habría que, bueno, tendrían que las cosas ir desarrollándose poco a poco para para, para ver cómo se van dando. Exacto. Hombre, yo, yo lo que tengo entendido de, de lo de Islandia... Y además estuve en una conferencia en la que hablaba una chica que estaba en el, que estaba en lo de la reforma constitucional. Le hice preguntas de, de, esta, de esta materia ya, comentándoles que, que, que, que después de los problemas que habían tenido con la deuda y el dinero y todas estas cosas, si habían pensado en cambiar el modelo económico, por ejemplo. Y me, y me comentó que sí, que no funcionaba el sistema y no sé qué, pero no estaban haciendo nada de cambio. O sea, al final... Sí, te manifiestas, consigues algo, consigues echar a unos políticos del poder y consigues hacer otra constitución nueva. Pero es que al final es repetir lo mismo. De otra manera, con otras palabras, pero es repetir lo mismo. Che, volvemos a caer en lo mismo siempre. Este, Bueno, no sé si alguien más tiene otra pregunta, si quieren escribirlas ahí en el, en el chat. En caso que no tengan micrófono. Nacho escribió y te refieres a la hora de tomar una decisión, no sé a qué se refiere. Ah, ok, era otra pregunta. Bueno, Nacho o Fernando, que son más o menos nuevos aquí, ¿otra duda que tengan? O de algún familiar o amigo que les haya preguntado sobre esto. Yo tengo una de todas formas. Bueno, si no, vamos a realizar preguntas para para ver qué podemos a responder. Eh, suele ser, la hice, bueno, para lo del programa este de que están haciendo en Londres con Robert Jack Fresco, que decían que iban a reunir las preguntas. Y no sé si la ha contestado. Tengo que revisar las grabaciones de los fines de semana. Eh, yo hice la pregunta, bueno, una pregunta que me hicieron y no sabía cómo contestar. Porque es que me dejaba un poco palo <risa> La cosa era, ¿por qué esforzarnos en, en cambiar un modelo tan integralmente? Si con el dinero se pueden ir haciendo reformas pequeñitas que vayan en esa, en esa dirección. Y digo, y ahí no sé yo qué contestar. ¿Pedro quiere contestar? Repita la, la pregunta, por favor. Sí, la cosa era por qué, por qué esforzarnos en cambiar el, tan de raíz, el, el sistema entero, la, la política, la economía y todo, si, si ya con, con lo que está se van haciendo cambios pequeñitos y se podría ir consiguiendo desde dentro del sistema a poquito a poco. Bueno, con porque... cambios políticos, con cambios de leyes, con cambios de una reforma del modelo fiscal, cosas pues así. Es que por más, por ejemplo, en el caso de las leyes, por más leyes que reformen, eh, di, diseñen nuevas leyes, ponga más, quite, lo que sea, siempre va a haber problemas porque las leyes son parches, como siempre uno habla, o sea, no es la solución del problema. Entonces, en un sistema en donde nadie entiende el comportamiento humano, nadie entiende nada, o sea, es, es un, las decisiones se toman por capricho, por... por por lo que cree, por lo, por lo que... O sea, ni siquiera se pide votación para el pueblo, cualquier, para cualquier decisión. No se toma un método científico para nada. O sea, es todo como a, a lo que crea un grupo. Entonces yo creo que por más reforma y por más arreglo pequeñito, como tú dices, sí tiene resultados positivos. Pero... Eh, más que nada a corto plazo, y para un grupito pequeño. O sea, esto de naciones, eh, o sea, eso no, no trae... Buen, la historia lo ha demostrado. O sea, cómo estamos divididos a esta altura todavía. Y no sé, por ahí podría citarte muchísimas otras ideas. Bueno, yo a eso añadiría de que también hay un punto de no retorno, de dañar el, el planeta por completo. Seguimos utilizando el, el, este, todas las la fuente de energía que estamos utilizando actualmente el petróleo y todas esas cosas necesitamos cambiarlas rápidamente lo, lo más rápido posible este por, por energías limpias eólica el mar de, de solar geotérmica etc. este también en eso es, creo que tiene que ver la parte de en, eh, para cambiar de, de, del sistema monetario al sistema de economía basada en recursos, tampoco es que vamos a cambiar este, algo, algo así de, de un día para otro. Este, aquí también se va a utilizar el sistema monetario, pero de, otra forma, de, otra, de una forma diferente. Por ejemplo, cuando hagamos las primeras ciudades, es, las primeras van a, van a tener una, una fusión entre, entre, entre, entre los dos sistemas, entre un poco del sistema monetario y un poco de la economía basada en recursos. Pero este sistema monetario todavía vamos a trabajar con dinero, eh, pero pero pero de una manera más colaborativa. Solamente para ir construyendo las ciudades, para ir amoldándonos a este este nuevo estilo de vida. Pero si no hacemos un cambio fuerte a nivel mundial, o sea, si seguimos, con como decía Pedro, si seguimos separados en países y, y seguimos este, despilfarrando todas este, estas energías este no renovables y y, y no, no no implementamos ideas que de verdad no nos beneficien a todos a nivel mundial bueno va a ser va a ser difícil que, que, que no lleguemos a ese punto de no retorno y, y después y después vamos a vamos a, va a ser muy, mucho más difícil este el cambio entonces tenemos que tener una, un, un sentido de, de urgencia pero también hacer las cosas de manera inteligente no sé qué te parece ¿Qué te parece eso? ¿O cómo lo responderías tú tú mismo, Iván? Yo respondía cosas parecidas, pero es que hay una cosa en, en, en ese comentario, como digo yo, en esa pregunta que, que no se sé responder, que es que es la es la cuestión de que, de que sí se han ido haciendo avances a pesar de, del sistema capitalista, por ejemplo, o del, o del uso del dinero. Y, en, y entonces no, no tenemos esa capacidad de ver el futuro, por decirlo de alguna forma, de saber si con, con este modelo sí que se va a poder llegar a, a ciertos avances o no. Como no lo sabemos, como esa es la cosa que yo no que yo no sé explicar, la cosa que se queda ahí en el aire. ¿Pero con cuál modelo? Con el, ¿Con el modelo del sistema monetario. ¿Con el actual. Tú dices la, que... la posibilidad de que sí que se pueda llegar a, por ejemplo, a salvar el planeta pues, imagínate que suben el precio de todas las energías y todas las cosas y se salva el planeta se quedará con problemas sociales o tal lo que sea pero se quedará el planeta salvado cosas así o sea, ese, ese tipo de ideas que, que te dejan pie a seguir con el mismo modelo y no sé cómo cómo frenar ese, esa creencia no sé cómo decirlo bueno, ahí me imagino que tendrías que basarte la respuesta en, en los problemas que trae el dinero. El dinero, esta se, se, se crea muchos muchos problemas, se deberían muchos problemas y uno de los principales es que la may este, una minoría es la que la que sabe cómo manejar a las demás personas a través, este, utilizando el dinero y, y eso crea las élites. Y mientras existan élites siempre van a ver este, quién, este, lo que ellos quieran decidir este, sin escuchar a las demás personas entonces me imagino que eso diría por eso es que uno de, de las principales este, objetivos del, del, de, la, de la economía basada en recursos es dejar atrás el dinero, eliminar el dinero porque porque eso hace que que unas personas puedan encontrar las otras hay algo muy import importante y es que o sea cuando yo escucho que el punto de no retorno al menos yo relaciono eso con que quizás se ame alguna guerra o, como hay por ahí mucha mucha gente que dice que puede más una tercera guerra mundial pero en realidad si uno investiga cómo va el mundo cómo, si va mejorando o empeorando todo indica que o sea vamos hacia algo positivo la clase media eh, en nuestro tiempo es más es mucho más que hace un varios siglos, o sea, estamos estamos mejor que el pasado es terrible. O sea, vamos mejorando en cierta forma, aunque aunque muchos quieran decir lo contrario. La, la jerarquía social ha disminuido bastante, cada vez hay menos jerarquía, cada vez estamos más planos socialmente. Y creo que aunque o sea, de que el sistema es malo, es malo e irracional, por donde quiera que uno eh, lo mire pero creo que nos vamos encaminando, de cierta forma, a algo parecido, o que no puede ser igual, pero a algo que se parece mucho a lo que es una economía basada en recursos. Sí, bueno Pedro, cuando, cuando hablé de lo del punto de no retorno, no me refería a que se va a acabar el mundo y todo eso. Este, estaba Ahí me, me desprecié mal y este, lo que me refería era a las, a las energías que estamos utilizando actualmente por ejemplo el petróleo que es uno de los principales este, que utilizamos en, en todo el mundo y ya, y ya si uno ve estudios sobre, sobre el petróleo estamos nos vamos a dar cuenta de que estamos ya decayendo estamos utilizando este lo poco que queda entonces no vamos a esperar que, que, que nos quedemos sin petróleo y que venga el caos total a a la tierra para, para este, comenzar a hacer este, o poner a, en funcionamiento nuevas ideas, a eso me refería con lo de punto de no retorno no es que vamos a, o sea, también puede, puede que haya guerras, otras guerras y todo eso pero yo me refería específicamente a la parte de las energías pero precisamente por eso te digo o sea creo que esa es la única forma en que puede haber un problema grande con la humanidad y hay bastantes alternativas en cuanto a la la energía y el combustible, ¡ya! Claro, sí, y otra, y otra cosa que hay que especificar bien es que no uno no puede, los que sabemos este, este, de estas ideas no podemos tampoco estar diciendo a las personas no este el mundo se va a acabar y tenemos que hacer las cosas ya porque si no, dentro de pocos años va, va a haber guerra y todo eso o sea, no, no podemos este utilizar el miedo para, para que la gente se entere de, de, de, de estas ideas porque eso es lo que, ha, lo, lo que ha pasado durante mucho tiempo que se utiliza el miedo para, para imponer otras otra, otro tipo de ideas nuevas y aquí no es, o sea, no, no, no es eso no es lo que queremos lo que queremos es educar a la gente y que ellos mismos se den cuenta de que, de que es muy posible es muy probable de que pasen cosas bueno, que nos van a llevar a, a, a que muchas personas van a sufrir pero tenemos la la opción de, de disminuir un poco el sufrimiento en esa transición si queremos vivir como en el estilo de lo que el proyecto venus propone este, tenemos la opción de disminuir el, ese, ese dolor que va a haber este a medida que estemos más informados porque si si comenzamos a hacer rápidamente o sea no rápidamente sino a medida que hagamos este que comencemos más rápido a hacer la, la, la, este tipo de ciudades y a mostrarlos y a, más que todo vamos a, a que la gente se dé cuenta que si es posible este, este tipo de construcciones bueno, la, la, la gente misma se dará cuenta que, que podemos vivir todos de esa manera Este, no sé si, tenemos otra, si hay otra duda aquí entre los que estamos También, también quería agregar que el, el punto sin retorno sería el daño al, al, al planeta Tierra. En caso de que no cambiemos y, por, lo, por ejemplo, eh, se derritan los polos, los casquetes polares y los glaciales, eso ca causaría un impacto tremendo en, el, en, en, en todo el equilibrio del planeta. Sí, estoy de acuerdo. Eso es otro punto muy relevante. Pero también los medios exageran mucho ese, ese aspecto. O sea, hay mucha información de eso, que exageran, pero totalmente, la contaminación. Aunque sí es cierto que hay mucha contaminación, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero, o sea, de verdad es que hay mucha exageración. Sí, bueno, lo que pasa es que no, no se sabe. En realidad... Se sabe que el, el, la mano del hombre tiene un impacto grande sobre el planeta, pero puede ser que los medios eh, tradicionales, eh, a través del miedo, traten de, de hacer noticia de eso. Pero creo que no, no, no hay que darse no hay, hay que hacer mucho estudios científicos para, para que nos demos cuenta de que, que estamos causando un gran impacto al planeta. Claro, bueno, y también el daño que se le hace a la tierra, vuelvo con el tema ese de lo del petróleo, si si llega, si nos quedamos sin petróleo, no, eso no solamente va a ser un daño a la tierra, sino eso va a reper, reper, repercutir fuertemente en nosotros, porque muchas personas, o sea, cuando no vaya, cuando ya no haya energía para mover para mover el transporte, para, para traer la comida de un sitio a otro, eso va a causar que muchas personas mueran, entonces... Este va, son problemas que le, van, le estamos, vamos a causar, le estamos causando a la tierra y nos vamos a causar nosotros también a nosotros mismos por eso es que insisto que ten, tenemos que tener un equilibrio entre entre un sentido de de, de urgencia y, y, y también este, tratar de, de edu educarnos bien para poder educar a la gente no de una manera este, de que se dejen llevar por el miedo de que hagan las cosas porque algo le va a pasar, sino porque de verdad sepan ellos que es lo mejor que podemos hacer no solamente para nosotros, sino para el planeta también. Ok, aquí veo otra pregunta. Acerca del agua, ¿es cierto que está en peligro de escasez? Iván ¿qué quieres? ¿Tienes conocimiento ah, de eso? He visto que hay otras dos antes también, ¿no? Bueno, yo he visto algo de eso por ahí. Y en realidad esto es una de las cosas que he leído que exageran los medios con la escasez de, la, de agua. Ya que hay bastante agua en los mares, en el mar muchísima agua que solamente habría que desalinizarla, quitarle la sal. Y actualmente es un proceso bastante caro, pero si hablamos de una economía de recursos, no entra en ese ese obstáculo que es el dinero, claro bueno yo, yo he según los datos que he visto este he notado que creo que el, solamente el 1 o el dos de, de agua o sea, de, de agua de, río, de todo eso está, es la que con la que nosotros contamos y de ese 2, 1 o 2 por ciento solamente un 0.00 no sé cuánto, o sea, como 0.0... no sé, 3 ceros y otro número ahí es que es que es potable entonces es, es, es algo que deberíamos... eso sí es una alerta me imagino yo que deberíamos tener a de nivel mundial porque porque el agua en algunos en algunas partes la estamos desperdiciando y en otras partes ya, ya, ya se nota fuertemente que no, que, que, que está haciendo falta eso. Entonces, eso ya, ya habría habría que darse cuenta bien cuando hagamos la si es que si es que logramos informar a la suficiente cantidad de personas sobre la economía basada en recursos y si hacemos este, este reconocimiento de los recursos que tenemos en todo el mundo, bueno ahí nos daremos cuenta bien qué es lo, qué cantidad de agua tenemos y, y, y luego de eso entonces ver cómo lo repartimos. Y también es lo que estaba diciendo Pedro, de que tenemos que, en, en, en, ese, en ese transcurso tenemos que ver cómo, cómo utilizar también nuevas tecnologías para utilizar, bueno, la cantidad de agua que tenemos por montones, el 97%, 98% de, de planeta es agua salada, bueno, a ver cómo, cómo hacemos para, para que también este, esa agua no funcione. En realidad ya existen los métodos para desalinizar esa agua. El, el miedo, y por eso se ponen tan relevante esa, esa supuesta escasez, es porque sale muy caro hacer ese proceso. Pero dentro de una economía de recursos, simplemente, ¿qué es lo que se necesita? Vamos a desanilizarlo, no hay que estar pensando en cuánto cuesta. Disculpa, no que, o sea, quería hacer un comentario. No no solo, no solo el agua que vayamos a consumir nosotros, que, que bueno, si se acabara el agua, el agua dulce, o de alguna forma esté muy contaminada, quiere decir que vamos a usar el agua el agua del mar para el consumo propio pero sería de cierta forma egoísta de la parte de la humanidad porque no solo de esa agua dependemos nosotros también dependen muchos ecosistemas en el planeta eh, animales plantas eh, y entonces sería egoísta ¿no? no pensar en, en, en la vida silvestre que también tiene el mismo derecho que nosotros de vivir claro estoy de acuerdo pero como dice Emilio todo o sea todos hay que analizar todas esas cosas Sí bueno, se podemos usar el método científico para desanilizar agua para el consumo humano y también podemos usar el método científico para, para cuidar el agua dulce que existe y y, y descontaminarla exactamente y sí, yo estoy estudiando ahora un poquillo lo de eh, sostenibilidad y tal y, y estaba mirando que bueno los, los flujos el agua. Es renovable en cierto sentido y lo, del, y lo de aprovechar el agua marina está bien. Pero habría que saber qué, qué hacer con la sal que se que se produce. Eso es lo primero. Luego, eh, hay unos flujos suficientes, naturales, del, de recirculación del agua, que no sé si son 1.500 kilómetros cúbicos al año o algo así, que esas son las cifras que, que deberíamos de mantener, igual es menos, ¿eh? Pero son las cifras que deberíamos de mantener para que fuese sostenible, exactamente, como, como ha comentado muy bien Metal Time, que, que deberíamos de proteger porque la naturaleza también aprovecha ese agua, y necesita de ese agua. Y si queremos tener una naturaleza que nos cuide, pues tendremos que cuidarla, no también. O sea, en ese sentido tendríamos que manejar esas cifras de equilibrio dinámico, que no sé si lo ha dicho alguien por ahí también, que, que gestionen... El, el agua que estamos consumiendo o sea y, y, y llevar ese, ese, ese ciclo okay. eh, otra cosilla que quería decir del agua también ah, eh, bueno, aparte de lo de la contaminación, y bueno, y pozos que se podrían hacer, se podrían utilizar pozos, se podrían utilizar tecnologías hay miles para sacar el agua pero exactamente, tienen un coste y, y por eso decía lo de que tendríamos que manejar las cifras de de recir recirculación natural del agua del agua dulce, vaya así ah, la otra cosita eh, que lo que lo de la escasez de agua que hay ahora mismo que sí que es cierto y en algunos lugares se está incrementando el problema eh, se debe principalmente a usos agrarios o sea a comida o sea que no se va a ver directamente el efecto sobre el agua Sino que se va a ver sobre el coste de la comida. En este modelo, vaya. O sea que lo que vamos a ver va a ser más hambre. Directamente. Eh, eh, quería hacer otro, también otro comentario. Eh, con respecto... Se sabe que, bueno, los medios de comunicación... Eh, crean como miedo en las personas. Eh, con respecto al agua... O otros fenómenos. Pero... No sé si ellos sin querer están ayudando de alguna forma porque si la gente también del de otro extremo la gente siente de que todo está bien todo está perfecto no va a cambiar su, su estilo de consumo bueno lo que pasa es que ellos también a veces exageran o hacen eso a propósito porque están o están unidos a a unas empresas que por ejemplo las que venden agua y ponen esas noticias para que, para que para que la gente más le, le, le compre más agua o tenga... O sea, no sé si me entiende eso, que, lo, que, que la, la mayoría de las noticias vienen de acuerdo a, la, a lo que quieran las empresas que, que salgan a la televisión. Pero sí, como dices tú, también tiene, tiene algo de, de beneficio de que la gente tenga ese sentido de urgencia un poco para que, por ejemplo, aunque sea, no sé, ellos mismos traten de buscar otras soluciones. Y quería comentar también que lo, este que la idea de okay, la idea de, de proyecto Venus no solamente es aplicable o, o para, para hacer mejorar la vida de los de los seres humanos, sino también mantener el equilibrio dinámico o para ayudar a, a todas las personas, a, a todos los animales y, y el planeta a que, a, a que mejore, no solamente a que, a que nosotros seamos los que vamos a dominar el mundo y vamos a, a matar a los animales o, o esto y lo otro o sea, para, para que todos los, los, los seres del planeta mejoren su calidad Ok, eh, Iván, este, ¿será que puede leer las otras preguntas que tú me habías dicho que habían? Eh, sí, espera un Y eh, Aquí. Había una de Reumel que preguntaba eh, que si sabemos más o menos cuándo saldrá la película de Proyecto Venus. La típica. Pedro, ¿quieres responderla? Responde tú eso ahí. Bueno, de lo de la película todavía no no se ha conseguido el escritor este hace poco estaba diciendo Roxanne que, que aunque trataron de de trabajar con varios escritores o editores de, de, de, lo, de la, lo del guión que ya está listo o que está medio hecho este que al parecer ellos van a van este, con las personas que ya estamos ya estamos en el proyecto Venus, activistas y otras personas que ya también han participado más o menos en en algunos films este van a ver si pueden editar entre editar entre nosotros mismos lo, lo que necesitamos para la, para el guión este y el dinero que se recogió los 100 mil dólares que se recogieron podrían este, aplicarse para para otra cosa para no sé otra o algo, algo más adelante que se necesite en cuanto a la película pero si, si mostramos este guión a, a un escritor o o una persona que vea que está mal está mal organizado o algo, entonces que vamos a trabajar con, con, con, un, con un escritor. Eso fue lo que más o menos este supe de hace poco que me enteré de, de esto. Pero pero la película en sí todavía no, no tenemos fecha porque si estamos todavía trabajando con lo del guión, arreglando, editando el guión, entonces todavía se, se alarga un poquito la, la espera. Hombre, otra cosita también es que está claro, eh, depende de, de los recursos que se consigan, los recursos económicos en este caso, eh, que se consigan. O sea, depende, depende cuánta, cuántos patrocinadores o cuánta gente quiere apoyar esa película, que es en lo que se está, a lo que se está dirigiendo el dinero que llega a proyecto Venus ahora. Pues depende de ese dinero y de qué velocidad llegue, pues será cuando esté hecha la película, no hay más día claro y los 100 mil dólares todavía están ahí o sea eso no se, no se ha tocado para nada este porque no se sabe todavía si vamos a si de verdad vamos a utilizar un uno de los de, de los de los guionistas que entrevistamos o, o vamos a utilizar ese dinero para algo más adelante también relacionado con la película de todas maneras cuando tengamos información pues también lo publicamos en la página o, o lo volvemos a aclarar por aquí más adelante cuando tengamos más información que nos dé Roxanne ¿Había otra pregunta por ahí o no? Eh, sí, sí. Ayer, eh, así, ah, la vuelta a repetir. Eh, ¿Qué tan fuerte se encuentra el movimiento ahora en el, ahorita, a nivel mundial? Pedro. Bueno, sé que está bien expandido a nivel mundial pero en realidad la, la fortaleza no no tengo información sobre eso ¿no? sí lo que podemos mostrar es este por ejemplo si si entras la, en las charlas de los dominicales de Yafresco vas a ver que, que hay personas de, de bueno de todos de muchos países en este, varios países se están haciendo se hace lo que se puede porque como aquí no nadie recibe dinero para hacer el activismo, entonces cada quien, cada grupo en cada país hace lo que, lo que puede, hacer presentaciones en universidades, este hacer reuniones así como lo que estamos haciendo nosotros, pero en cada país. Y bueno, se hace lo que se puede y, y, y lo que sí he notado yo es que cada vez se este aunque poco a poco pero sí va, sí va creciendo un poco la, el interés sobre la idea de la economía basada o en recursos. Hombre, diciendo algún dato, pero mal difuso, eh, sé que, lo, que técnicos que están apuntados en la base de datos de, de la página del proyecto Venus eran miles, no me acuerdo si eran 2000, no, igual eran más, pero hay técnicos y científicos apuntados allí, si miras la página ahí, están, ahí se pueden ver la cantidad que hay, en todo el mundo. A nivel de España, que es lo que yo he mirado un poquito más, Creo que técnicos y científicos que apoyan el proyecto DENUS en España llegan a ser 200 personas, aproximadamente. Si es lo que más o menos te puede servir de algo. A nivel de personas, pues no lo sé. Soy, lo único que me vale un poquito de encuesta pues es igual <ríe> el evento este que hice, lo del sector, que han firmado más de 100 personas, pero es de todo el mundo. Podría valer si todo el mundo lo viese, si todo el mundo lo encontrase, y si todo el mundo que, que apoya el proyecto Venus se atreve a firmar Pero no no tengo datos, no tengo datos Sí, Fernando ahí pone que van 4.263 científicos en todo el mundo Además de eso que tú estás mencionando, también no solamente está la la, la encuesta que tú dijiste, sino, sino hay varias De hecho, yo, yo he firmado varias ya y en algunas veo que son bastantes bastantes personas, muchos o sea, miles de personas las que la que han escrito sobre apoyar el proyecto Venus este en Avaz y en, y en otras páginas que, se, que sirven para eso para, para hacer este para contabilizar más o menos las personas que estamos apoyando el proyecto. Y si y si añadimos también a esto a las personas que están apoyando el movimiento Saiges, que son también miles y y van más o menos por el mismo camino de buscar la economía basada o en recursos, entonces ya son, bueno, Ahí, no, ahí van más, más gente todavía y lo otro es que muchas personas conocen el Proyecto Venus conocen la economía o sean recursos pero no hacen activismo de ellos o sea, solamente lo conocen y bueno y no se notan en ninguna en ninguna página, en ninguna encuesta de nada pero por lo menos la idea creo que o sea, cada vez sigue creciendo y, y, y gracias al internet pues se expande rápidamente pero números no, no, no, no manejamos nosotros Bueno, la, la página del proyecto Venus, espera a ver si la encuentro. ¿Cuántos cuántos usuarios tiene? ¿Cuántos likes tiene? Porque la del Facebook. Sí, por tener un dato más. En castellano 1800 personas. En inglés no sé cuántas. No consigo la página ahorita. 11.000 personas. En Facebook que son 5 millones de usuarios. Por 5 millones, 11.000. 11.500. 11 Exactamente. <ríe> 11.504. <ríe> sí, claro. Es, es difícil porque a, este a pesar de que tenemos todas estas páginas y tenemos esas encuestas y, y y bueno, por ejemplo, hace este cuando estaba bueno no, no, no he visto más lo del movimiento saigues pero en la página de ellos hasta que cuando yo estuve con ellos este habían 500 y pico de personas 500 mil y pico de personas este, que estaban apoyando eso eso fue hace como año y pico o dos años y, y sí si, si, y si estamos creciendo en el proyecto venus pues el movimiento saigues me imagino que también sigue creciendo entonces o sea todo depende de lo que hagamos y claro que también es necesario que por ejemplo aquí en la página del proyecto venus ya hagamos algo así donde donde la gente pueda escribirse y para empezar a tener cifras sería muy bueno para nosotros y para las personas que, que se enteren del proyecto de las ideas y, y así vean que es algo a nivel mundial y que tiene mucho mucho apoyo también aquí este hay que saber que no es tanto lo de la, la cantidad de personas que tengamos sino también la es la, el, la sabiduría que tenga esta persona por ejemplo lo que más que todo lo que necesitamos son los científicos por, para que para que estas ideas ya se puedan, se puedan poner en, en puedan arrancar eh, ¿había otra pregunta por ahí? O? Había una, pero bueno, hago esto y luego miro a ver si hay más. Eh, ¿La ciudad de Experimental... Eh, ¿Está la ciudad de Experimental en pie en, en, o en construcción? Pedro. No, no, o sea, lo, lo que hay eh, para experimentación es allá en Venus, Florida, lo que hay ahí en en las tareas de tierra y eso, las casas que han construido y eso, pero no no la ciudad experimental, no todavía, no, no se ha comenzado. Sí, bueno, de esa, o sea, esa respuesta es totalmente completa, no, no habría que añadir más, más nada a eso, porque la, o sea, aunque aunque varios países han dicho ¿no? que al principio dicen que, que quieren comenzar a hacer la ciudad en... En, su, en sus territorios, pero después salen con, con otras cosas que, bueno, que, que si le podemos poner ideas de nosotros, que si, que si eso va, va a generar dinero, entonces cuando salen con esas cosas se, se rompen los, los, los lazos porque pero el proyecto ven bueno, lo que quiere, es algo que, que, que todo el mundo puede ir a ver, ya sea que sea se construya en cualquier país, pero... pero... Pero que sea libre libre entrada para que la gente vea y, y puedan darse cuenta de que, de que esas, esas ideas funcionarían. Y luego hay que seguir el plan, vaya. Porque el plan en principio es hacer primero la película y tiene un porqué. Hacer la película y luego hacer la ciudad. Y el porqué es, es claro. Es porque primero hay que entender bien qué es la economía, o sea, la economía basada en recursos, qué es el proyecto Venus y su dirección. Hay que entenderlo bien y hay que darlo a conocer al público para que el público lo acepte bien y lo entienda. Y luego, hacer la ciudad experimental, o sea, que la hayan aceptado, que se, que se vean los progresos y si y si funciona o no funciona. Y otra cosa también que sirve esa, lo de la película, que se mostraría en todo el mundo, es que eso ayuda a, reco a, a recoger el dinero. No, tal vez no sea el dinero suficiente para crear la ciudad completa porque porque imagino que ahí ya van a tener que este van a tener que apoyarlo varios, va, varios países porque porque no solamente con esa cantidad de dinero creo que una ciudad tan tecnológica se pueda construir este pero sí pero sí sería una gran ayuda entonces con ese dinero queremos después de ese paso de, de educar a la gente a través de la película vendría la construcción de la ciudad sea dinero o sean ladrillos bueno <risa> cemento ...plástico o lo que sea suficiente para hacer la ciudad, para mantener la ciudad. Sí. Porque podría ser que ya quisiéramos tener la economía basada en recursos... ...o ya estuviésemos en ello cuando empecemos a montarlo. Igual estamos usando ya los recursos en vez del de dinero. Ok, ¿ahí habrá otra pregunta? Ok, si empezamos a... Si, vemos que... si decimos que comenzamos la reunión a las dos y media, ya, ya habría pasado una hora y media de que comenzamos. No sé si si sale más dudas y más preguntas podemos durar una media hora más Iván ¿estás chequeando para ver si hay otra pregunta o, o ya no hay más eh, pregunta a Raúl, no, que no ha escuchado lo de la película Lo no de para cuándo será la película Yo he comentado que depende de del dinero que se vaya recogiendo o bueno, el dinero o directores que se presten y de buena calidad <risa> pero eso, depende del dinero de lo que, se re, lo que se reciba será antes o después eso es lo que he comentado yo sí bueno, recuerda que también ya ya, ya conseguimos las la donaciones que, que se pedían, que eran los mil dólares para, para, el guion, para el guionista pero ahí repito que aunque busca, se buscaron varios guionistas no se consiguió uno que de verdad este como que la idea le entendiera mucho la idea o, o quisiera mucho trabajar con eso entonces no no se contrató a ninguno por los momentos y por eso es que las personas que algunos de los que han trabajado con no sé con documentales películas así son los que están medio editando eso pero si se consigue dentro de poco pues se le paga a ese guionista y y ya el próximo paso después de tener el guión eh, completo o, o revisado eh, sería buscar un director para, para ver si, si quiere proyectar la película Y pienso que también eso sería, depende del apoyo y de, de, de, que, que la gente quiere de, de, le, le dé al, a, a las ideas porque si se empieza a ver esto en internet, la, la, la idea de la economía o sea en recursos por, se, se empieza a regar por toda, por todo el mundo este, los, los directores más, más ambiciosos o los, los que vean este, la oportunidad de ganar mucho dinero ahí también para ellos. Entonces van a van a decir, bueno, yo quiero hacer esa película, quién es quién, quién tiene el guión para revisarla y tal. Entonces eso depende de varios factores, pero pero ya ya, ya estamos andando por... Estamos viendo para ver si ya, ya dentro de pronto podemos conseguir esa dar el siguiente paso. Bueno, si alguien tiene otra duda, otra pregunta, es el momento de hacerla. Ok, bueno, si sí, no hay más preguntas, más dudas, entonces no sé si lo dejamos para... Bueno, aquí parece que hay otra. Eh, no puede entrar el canal Ah, no sé sí que hay otra persona que quiere entrar pero que no que no, que no puede, que no puede, sabe configurar el Teamspeak. Bueno, pero ya de todas maneras es muy tarde para para que, para que entre. Nacho tiene otra pregunta, ¿cuál sería? Esa pregunta, le gustaría yo sé que le gustaría aclararla a Iván. <risas> ¿Cuál es? Que si el movimiento Cygais va por el mismo camino del proyecto Venus. Que si va por el mismo camino. Sí, en principio sí. Eh, van por una economía basada en recursos, a su manera. Eh, pero buscan, bueno, buscan tener sus alternativas ahora pues, bueno es que no estoy muy cada vez estoy menos conectado al movimiento C o sea cada vez sé menos de lo que están haciendo eh, pero sí en, en un principio so, las ideas que, que promovían ah, bueno el, el uso del método específico aplicado a la sociedad es muy muy similar es muy muy similar, similar o lo mismo vaya como quieras verlo ...lo a quedar como no pueden usar el nombre del Proyecto Venus ...pues no, no lo quieren usar... ...y, y sí... En, en, ...en las bases... Eh, ...todo... ...es que las propias películas se puede ver... ...y si se basa en ello... ...es la base... ...son ideas del Proyecto Venus ...o sea que van en la misma dirección... ...no tenemos que dividirnos... ...tenemos que, que trabajar con algo en eso... ...ya que se pongan con otras cosas... Con, yo que sé con empezar a hacer ahora historias o empezar a hacer ahora ciudades o calderas o algo así eso ya no es lo nuestro pero bueno en el resto de los sentidos en la educación en, en, la, en lo que tenemos que transmitir sí que es en la el mismo dirigente sí, Nacho, lo que pasa es que este el movimiento Saiges era el brazo activista del proyecto Venus hasta hace un año dos, un año y medio dos años, no sé y después se, se, se nos separamos y porque ya el proyecto Veno tiene su activismo propio y algunas personas del movimiento Saigues se quedaron se, se quedaron solamente haciendo el activismo del movimiento Saigues y otras nos quedamos en el proyecto Veno pero básicamente lo que lo que buscamos es lo mismo y bueno según, según, lo, que puedo, según lo que yo sé también porque tampoco estoy muy conectado últimamente con lo del movimiento Saigues pero este cuando comenzó el, esta organización, ellos lo que querían era realizar las ideas del Proyecto Venus. De hecho, no, no, no tenían ideas de cómo solucionar problemas, sino solamente mostraban. Peter Joseph mostró las, las deficiencias del sistema y, y, y lo, que, lo que él mostró para, para solucionarlo fue el Proyecto Venus. Entonces, este, bueno, esto es lo que le puedo mencionar. No sé si Pedro quiere añadir algo. Yo quería hacer un comentario, <coughs> perdón. Estuve hablando con una amiga con respecto a esto y ella es muy abierta a esto, pero ella me había comentado que, que habría que tener cuidado con este tipo de modelo, el modelo de, del, según ella, ¿no? El modelo del proyecto Venus, una economía basada en recursos, porque podría caer en el totalitarismo. No sé, ¿qué opinan ustedes? Iván. Perdón que estoy hablando con el con el chico que no pudo entrar al, al este. Okay Pedro si quieres comentar. Si tengo algo que agregar. Sí que Fernan, creo que es Fernando que dijo que que el proyecto B nos podría este una vez que se aplique en la economía basada o en recursos podría este darse al totalitarismo. Sí habría que tener cuidado eh no no lo estoy criticando porque yo obviamente soy soy activista. Pero estoy viendo, eh, estoy repitiendo las palabras de mi amiga, que le estaba hablando sobre esto y ella me decía que habría que tener cuidado de cómo se va llevando el, el modelo de la economía basada en recursos porque podría caer en totalitarismo. No sé, quería ver la opinión de alguno de ustedes que piensa que si a lo mejor está delirando o... o, o... O a lo mejor pueda tener algo de razón. Pedro, ¿quieres responder o.? ¿O Iván? Dame un segundo, déjame pensar. Vale, contesto yo un poquillo. Yo fue una de las primeras preguntas que hice cuando entré en el movimiento de Bueno, hace ya tres años. Y ciertamente, si no se entienden las las direcciones, lo que se propone. Eh, cómo se proponen y, y todas las ideas correctamente hay, claro que hay riesgo igual que aquí, o sea, igual que ahora mismo hay riesgo de que haya dictaduras, totalitarismos o llamarlo como quieras y sobre todo si tenemos un gran control central es por eso por lo que el proyecto de nosotros precisamente se, se enfoca en, en por ejemplo, en, en cambiar el sistema monetario, en cambiar el sistema político y hacer un sistema cibernético y cambiar el modelo de economía ...que produciría esos valores principalmente. Por otro lado... ...si te das cuenta... Lo, una de las, ...uno de los puntos que dice el proyecto de luz que, que, ...que mantiene... ...es eliminar toda élite... ...y en ese sentido es eliminar todo... ...totalitarismo también... ...o sea, si se entiende bien el proyecto de luz, ...si se explica bien... ...si no hay resquicios, si no hay cosas extrañas... ...si mantenemos la idea original... ...pues entonces... ...evitaremos eso precisamente... Y es que lo evitaremos no solo si planteamos el proyecto Venus sino que lo evitaremos si en lo que va a derivar o en lo que de derivaría este mismo modelo. Me gustaría añadir de que eso también va a depender de, de la educación de las personas y de cómo pasemos ese... Esa, o sea, cuando pasemos del sistema monetario a la economía basada en recursos, en esa transición... Es, va a ser necesario que personas tomen el control en algunas, en algunos, este, en algunos temas, en algunos, en algunas cosas en específico, porque todavía no, va, no las ciudades no van a estar completamente llenas de sensores. Recuerda que lo que queremos es aplicar la tecnología para, para, para que eso, eso a largo plazo deje atrás la política. Aplicar la tecnología cómo ponerle sensores a, la, a toda la ciudad a todas las partes, a las plantas, o sea, a la, donde vamos a sembrar, a, a todas las ciudades, a las casas, para que ya no no tengamos que tomar decisiones, sino que las, las decisiones van, van a llegar por sí mismas. O sea, por ejemplo, ya no, ya, ya no va a decir, bueno, vamos a echarle agua a esa planta, sino que en la tierra ya va a estar el sensor que te va a decir, bueno, ya este aquí, necesita agua, y se, se enciende de una vez el, este, la regadera y le echa agua a la, a la planta. Entonces, pero mientras no tengamos completamente auto automatizado, este, con, y, y lleno de sensores por todas las, en todas las ciudades va a ser necesario que algunas personas tomen tomen algunas decisiones entonces ahí donde si logramos pasar esa esa, esa, esa transición sin muchos golpes entonces ya este, ahí vamos a vamos a ver si ya si, si, si se logra eso de, de, de eliminar por completo la, las decisiones políticas pero sí hay un, una chance de que, una posibilidad de que, de que algunas personas se vuelvan locas y bueno, y empiecen a, a, a dominar a otras personas, ¿sabes? Es, es, es, depende todo de, de, de la educación que, que demos nosotros y, y de las pocas personas esas que van a dirigir en esa parte de transición que, que bueno no sé hacer lo posible para que sean personas o, o, o que estén bien o que los demás lo revisemos bien y, y sepamos este sí de verdad pueden tomar buenas decisiones o o no esto solamente hablando de la transición no en la no no, no en la economía basada o en recursos ya cuando se aplique en un 100%. por ciento creo... no... sí Pedro después habla creo que en este tipo de economía o sea basada en recursos lo que le interesa a cada a cada ser humano lo que le debería interesar es que cada otro ser humano eh, se sienta lo mejor posible viva lo mejor posible tenga una calidad de vida lo más alta posible porque eso te beneficia a cada uno de nosotros directamente entonces que caiga un totalitarismo no veo beneficioso para ningún ser humano ni siquiera el mismo que, que quiere dirigir porque si tú haces que la otra persona no se sienta eh, no se sienta bien por decirlo así Tú no te va a beneficiar de esa persona. Entonces, creo que esa es una forma de, de, de pensar y también promover la, las ideas del Proyecto Ben, O sea, no hacemos nada con que una persona sea inservible o, o se sienta mal o, o, o se, se le cree traumas o esté en contra tuya, Tú lo que quieres es el bienestar para todos, para que todo el mundo tenga el, más nivel, el nivel intelectual más, más alto y que pueda beneficiarte a ti. Exacto. Villalba, eh, ¿quieres comentar algo? No se escucha. Dice, se... ¿Este pues, el? No pasa el... que estoy aprendiendo Control C, Control V, estoy haciendo unas cosas y y bueno aprieto el micrófono. Ahí de paso aprovecho para decir hola. Sí, ando de de chile porque bueno viste ya sabes el tema con Cami sí sí ahora tú vas a, a estar de, de punto de contacto en Chile te mudaste sí. para Chile eh, no no no no todavía no ah, pero no no no me voy a mudar para allá pero dentro de todo son nueve personas nada más y bueno el grupo por ahora sería eh, por online o sea no y ver si se puede conseguir gente ah, okay. la Argentina era yo pero ahora está reemplazándome Neo que ahora está ahí como Neo Argentina poco sí sí bueno de todas maneras mañana En la reunión que vamos a tener los puntos de contacto ahí aclaramos esas dudas y todo este no sé si sí, alguien sí. Okay. no sé si alguien más tenga otra otra pregunta bueno ya ya faltarían 15 minutos para para terminar la reunión de hoy este, quién más tiene otra duda sí Christopher y necesitamos también que, que compre ese micrófono para que para que también este salga salga en las grabaciones Bueno, no sé si ya le hemos aclarado suficiente a, a Fernando, a Nacho que, que entraron hoy. No sé si tendrán otra duda, Si no, pues, podemos ir cerrando ya la, la sesión de hoy. ¿Qué les parece? Ok Nacho dice que a la hora de buscar trabajo que está estudiando en ciencia de la educación. Eh, ah, pero la pregunta sería cuál, qué trabajo sería recomendable o qué. No entiendo, formula la pregunta bien para, para poder leerla y, y, respond y luego responderla. Hombre, por, por lo que comenta más o menos, eh, dice que qué que, que trabajo igual podría ser en esta dirección. Hombre, yo lo que las escucho siempre decir a Jack y eh, es que... ver eh, que pregunto una cosa. Pero digo lo que iba a decir. Que suelen decir que, que en este en este sistema, en este modelo... Eh, en el trabajo somos todos prostitutas, o sea, que al final el trabajo de lo que trabajes, está deformado. Sí, en caso de los que todavía no están estudiando en el liceo y no han entrado a la universidad, él recomienda mucho de tomar carreras como, como informática, robótica, ¿Robótica? ingeniería. Este, biología, todas estas cosas que, que, que las ciencias que se utilizarían sean muy necesarias en, en la economía o sean en recursos pero si ya estás trabajando o si, ya, si ya estás estudiando en cualquier carrera, bueno mientras tanto puedes trabajar en lo que sea, igual como aquí todos estamos trabajando y haciendo lo posible este, trabajando en lo que podamos y, y haciendo el activismo al, al mismo tiempo y no es fácil para ninguno de los que estamos en esta no es fácil de hecho, el, el punto de contacto de Inglaterra, que él fue el que hizo mucho de, lo, de, de, de, los, de la película y los documentales, esto, los pasó a, a 3D, hizo todo esto de diseño en 3D. Él duró bastante tiempo, duró varios años este, asistiendo a reuniones más o menos así parecidas y aclarando dudas y esto, pero, pero, pero el último año, no estuvo casi presente nada porque ya, ya estaba bajando su, o sea, su calidad de vida entonces se dedicó solamente a trabajar y dijo que más adelante iba a seguir con eso entonces todos aquí también estamos como temporales y hacemos lo que podamos y trabajamos en lo que podamos, o sea, eso, eso depende ya de cada, de cada uno y, y, y de cómo nos la ingeniamos para, para, para, para, para, para aportar al proyecto Vena y para también no morirnos de hambre en el intento No sé si de, de eso más o menos trataba tu pregunta, Nacho. Okay. Como dice Raúl, lo importante es educar. Y, y, y, y si te educas ya sea en una universidad o... O aprovechar también ahorita bastante el internet, que, que con eso, bueno, no sé, quien quita que uno de nosotros también se vuelva otro ya fresco más adelante. <ríe> de, tanto, de tanto averiguar cosas de estas en internet y, y aprender tantas cosas. Entonces necesitamos más gente que, que tenga bastante, bastante educación en varios temas. Y, y bueno, sería bueno también este, este, gente profesionales, en este, especialistas en materias también. Necesitamos de todo y hacer el activismo fuerte al Proyecto Vena. Bueno, creo que por hoy ya sería suficiente. ¿Qué les parece? ¿Nos dejamos hasta aquí? Sí, está bien. Ok, bueno, entonces cerramos la, la sesión de hoy. Uh, agradecemos a todos los que asistieron. Este, Como siempre, este los, los motivamos a que sigan buscando gente y, y para la próxima reunión las traigan para, para educarlos sobre la, la economía o sea en recursos. Si tienen cualquier duda, nos las pueden hacer después en las próximas reuniones. También están las reuniones de Ya Fresco que hace todos los domingos. Que ojalá nosotros también podamos empezar a hacerlo este todos los sábados en un futuro, pero eso ya cuando haya más gente. Entonces bueno, le agradezco a todos y, y nos vemos en la próxima reunión. Gracias a ti.